Hola, soy Alejandro. Estoy haciendo un taller de música y percusión corporal en la mítica sala Pascal 79, en el corazón del barrio Puerto. Y la invitación es a que vengan a participar los días martes de 6 y media a 8 y media. Un taller de larga duración, proceso de creación a través de la herramienta de percusión corporal para terminar el montaje. Invitarnos a que vengan a participar aquí a Valparaíso.